Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un budín de manzana y nuez muy fácil y económico. No lleva manteca ni leche, es bastante saludable y queda buenísimo, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. En un bol ponemos dos huevos con 150 gramos de azúcar rubio o mascabo y vamos a batir hasta disolverlo. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de medio limón si les gusta y 100 ml de aceite neutro de maíz o girasol. Integramos muy bien y sumamos dos manzanas verdes peladas y rayadas. Por último, incorporamos 200 gramos de harina leudante o la misma cantidad de harina todo uso con tres cucharaditas de polo para hornear y batimos hasta lograr una masa homogénea. La pasamos a una budinera enmantecada y enharinada de unos 22-24 centímetros, le damos unos golpecitos para emparejar y les espolvoreamos 100 gramos de nueces picadas. Para cocinar lo llevamos a un horno precalentado suave, 160 grados más o menos, durante 35-40 minutos o hasta que inserten un palito y salga limpio. Cuando está frío desmoldamos y como opcional se puede espolvorear con un poquito de azúcar impalpable para darle otro toque.